Otra víctima se suma al incremento de los asaltos en este municipio de San Francisco de Macorís. La licenciada iluminada Inver narra cómo desaprensivos la despojaron de sus pertenencias. Siendo ayer a las 10 de la mañana, yo estaba desmontándome en, en el oficialato civil, en la primera.